entrevistábamos. Uh -huh. eh, obviamente que eso después fue mutando, eh, al principio empezamos así como un hobby, haciendo una entrevista cada tanto, eh, y de repente nada, eh, se nos fue un poco de las manos, empezaban a venir emprendedores también de, de alto impacto, y bueno, eh, a la fecha ya llevamos más de 200 entrevistas realizadas, y, y agregamos un montón de otras verticales. Eh, que no son solamente créditos sino que también ofrecemos servicios para emprendedores eh, hacemos eventos presenciales y, bueno, y un montón de cosas no uh -huh. está muy bien está muy bien y, y qué crees que les eh, eh, o en qué crees que les beneficia a los emprendedores el hecho de, de tener un espacio donde puedan contar su historia donde puedan conectarse con otras con otras personas que tal vez si bien tal vez no son la misma industria están atravesando las mismas situaciones o problemas o desafíos eh, ¿qué, ¿Qué respuesta tenés de los emprendedores? ¿Te agradecen el espacio? ¿Te comentan que les sirvió por algo? ¿Cómo, cómo es la relación con ellos? Sí, es un montón o sea, un montón de cosas Para empezar eh, Hay muchas personas que no no tienen por ahí El conocimiento eh, técnico y audiovisual Como para hacerse ellos su propia nota Y, y, y subirla a redes sociales A canales de YouTube y eso uh -huh. Pero, pero lo, para mí Lo, lo más relativo de todo es que bueno tienen emprender ya tienen esa comunidad que tiene como 20.000 seguidores y un canal de YouTube y bueno y LinkedIn también son bastante fuertes lo que hace que eh, por ahí pongamos al emprendedor en el ojo de inversores de clientes y claro. de muchas otras eh, de, de otros factores digamos que pueden beneficiar o ayudar este, para levantar capital para conseguir un cliente y bueno para todas estas cuestiones no eh, nosotros nos gusta decir que queremos ser como la plataforma para los emprendedores. Eh, sabemos que la plataforma para los emprendedores es LinkedIn, o sea, no salimos a competir de manera directa, pero sí sabemos que somos como algo más de nicho y que a los emprendedores los ponen en el radar, digamos. ¿No? Claro. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás acá, Federico? Te saluda, un gusto. Hola, Federico, un gusto, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eh, bueno, muy, muy interesante lo que contás y yo lo que te quería consultar es justamente un emprendedor o una emprendedora que esté eh, escuchando ahí del otro lado, ¿qué tiene que hacer para poder contactarse con ustedes? Me imagino que, bueno, eh, a través de Instagram, pero si tienen alguna vía de contacto más directa para averiguar este, no. o, o, o ver en, en qué consiste justamente el servicio. Al principio, a ver, eh, nosotros al principio nos escribían por Instagram y teníamos directamente un 100% de, de efectividad en cuanto a la persona que nos escribía, sí. la entrevistábamos y le damos el espacio. Sí. Hoy en día tenemos ciertos filtros por un tema de que en Argentina, sobre todo, los emprendimientos, el primer año es como medio clave y muchos emprendimientos, de hecho el 93% de los emprendimientos no duran más de un año. Miramos Entonces eso. por ahí está la, la persona que tiene una idea revolucionaria y a, se junta con dos amigos y empieza a hacer algo y quiere salir en la entrevista y nos ha pasado de hecho que podemos subir entrevistas que después le preguntan si ¿sí cómo vienen y nada tuvimos eh, que cerrar nada al final la idea no a estar así entonces bueno eh, tratamos de tener ciertos filtros de bueno date un año al proyecto fíjate cómo venís fíjate porque también pasa mucho que el emprendimiento tenga un giro de 360 ahí okay, puedes mm. estar vendiendo 100 dólares y te diste cuenta que tu modelo de negocio era mejor vendiendo billetera entonces este Nada, pasa mucho eso. Entonces tratamos de tener ese filtro. Eh, pero bueno, si nos quieren contactar, obviamente, en eh, Instagram es y sí. sí, la gran mayoría que quiere eh, salir nos, nos contacta por ahí. Felipe, ¿por qué te parece que hay una... Eh, o por lo menos lo veo este digamos, sin números reales ni, ni, ni, ni datos concretos? Creo que hay como una fuerte vocación de, del emprendedurismo en Argentina. ¿Por qué te parece que hay tantos emprendedores y tantas emprendedoras que... Eh, quizá dejan un laburo en el que están estable pero que no tienen una posibilidad de crecimiento muy grande con el correr de los años me imagino que tiene que ver eh, los números de la crisis y de la inflación eh, y la posibilidad de que capaz uno por sus propios medios pueda eh, no tener techo con todo lo que eso significa también al comienzo y con todo un eh, pues, nada, un riesgo enorme pero ¿por qué te parece que hay una vocación de, de emprendedores tan grande en el país? Mira yo creo que en Argentina emprender es muy fácil, o sea eh... ¿A ah, qué voy con esto? Vos querés, eh, no sé, ponerte una empresa, como hice yo, una revista online, y en dos minutos agarrás una cámara, te pones a filmar, creas eh, un Instagram o una página y estás en el aire. Eh, por ahí en otros países hay ciertas, ciertos mecanismos regulatorios que hasta que vos tengas la idea, desde que vos tengas la idea, hasta que eso se haga real, pueden pasar unos años o, bueno, por ahí, si, si tenés la suerte, eh, meses. Pero yo creo que vos querés, no sé, tener acá una marca de ropa, pasa 11 compras telas, empezás a cortar eh, la tela y te pones una marca de remeras en dos minutos. Sí. Este, o sea, cl clave el rol de, de las redes sociales, ¿no? Clave el rol de las redes sociales y también yo creo que eh, el argentino también en general es muy inquieto, ¿no? Este, mm. Yo me acuerdo he laburado muchos años en relación de dependencia y siempre he hecho otras cosas como, mm. no sé si para ganar plata en sí, pero es muy curioso también. Entonces quieren ver cómo les iría trabajando otra cosa. Eh, así que yo creo que es por eso que hay tantos emprendedores en Argentina y creo que también que Latinoamérica entera está como en, un, en una especie de revolución emprendedora, ¿no? Uh -huh. sí. Hablamos con Felipe Díaz Armas, fundador de Emprendar. Pueden visitar el Instagram de Emprendar. Eh, Felipe, recién comentabas ¿no? que los emprendedores se conectan con ustedes a través de las redes sociales y eso. Eh, ¿Tiene algún tipo de costo eh, estar en, en su plataforma o, o el video que ustedes hacen para mostrar la historia de cada emprendedor? Bueno, en verdad es depende. O sea, la entrevista esa en blanco y negro que hacemos, sí. podemos hacerla, hacerla completamente gratis. Obviamente que si hay un emprendedor de Córdoba y quiere hacer la entrevista, va a tener el costo de los lo viáticos y eso. Claro. Y después agregamos la venta de servicios, entre los cuales... <risa> servicio más fuertes de productora de contenido, digamos, uh -huh. este, y sí de repente tenemos trabajos en los que vamos a una empresa y mostramos cómo funciona un día típico de trabajo en determinada empresa, eh, y ahí sí, obviamente ahí cobramos un trabajo, un trabajo audiovisual con forma de filmación, forma de edición, etcétera, este, y bueno, y obviamente que también ofrecemos un servicio por ahí de Community Management para empujar todo ese contenido audiovisual, eh, pero son precios súper accesibles. Y sobre todo está buenísimo porque también lo colgamos en la plataforma y, y bueno, ya somos como trabajo a medida según lo que necesita cada empresa. Uh -huh. Por ejemplo, ahora estamos produciendo estamos produciendo un podcast para un eh, venture capital muy conocido y bueno, vamos, vamos al lugar, grabamos el podcast. Eh, nada, eh, los contratan y, y tenemos prospectas integrales para cada uno que nos, nos quiera contratar. Digamos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, es que está buenísimo, la verdad que para los emprendedores... Primero poder mostrarse, ¿no? Y después contar con alguien que les, los ayude a tener una, una presencia eh, linda y atractiva en redes sociales, ¿no? Hoy es sumamente necesario, ¿no? Es Como la, la cara de lo que vos querés mostrar son, sí. es eso, justamente. Tal cual. Sí, sí, sí. Exactamente. De hecho, nosotros en las entrevistas, de, por ejemplo, las de blanco y negro, eh, si bien obviamente es una entrevista y nos, nos consideramos en algún punto un medio, sí. eh, emprendedores, audiovisual, eh, la realidad es que yo antes de subir cualquier tipo de entrevista, yo se la paso al emprendedor y le digo, che, quizás si te gusta, hay algo acá que sientas que te compromete, o no es que directamente yo la mando y la subo y pongo play, bueno, si hiciste algo mal, uh -huh. eh, listo. Eh, tratamos sí de, de, de, de, bueno, medio que editarla en conjunto, ¿no? Eh, esto te gusta, esto no, o sea, bueno, qué te parece, cómo te sentiste, eh, porque la realidad es que es una especie de pitch, Uh -huh. Es como cómo mostrar tu empresa y la gran mayoría terminan poniendo el video que nosotros les hacemos como en el perfil de LinkedIn, como presentación de la empresa y bueno, y demás. Uh -huh. Obviamente que ya empresas más consagradas, este, si por ahí nos piden algo mucho más específico y eso que decías, sí, si, si, por ahí lo cobramos, ¿no? Claro, está muy bien, está muy bien. Bueno, Felipe, ha sido un placer charlar con vos, invitamos a todos a que se sumen a esta comunidad y que los visites, si querés, eh, recordarnos las redes sociales, donde los pueden encontrar, dónde los pueden buscar. No, eh, Instagram, tenemos emprendar.ar, uh -huh. tenemos un canal de YouTube, que bueno, es Emprendar el canal, y bueno, después tenemos la página, que es www.emprendar.com, bueno estamos haciendo una pequeña reforma pero ahí vas a poder ver todo el contenido audiovisual que, que tenemos Perfecto. así que gracias a ustedes por el tiempo y por el espacio así que gracias por favor por favor es un placer eh, y está bueno esto eh, de de ayudar a gente que emprende que quiere laburar que quiere armar su, su propio proyecto, creo que son una herramienta fundamental, y bueno, siempre nos gusta hablar de redes sociales y lo que sucede ahí, y creo que esto viene, viene muy bien también darlo, darlo a conocer. Felipe, te agradecemos mucho, te deseamos un feliz domingo, como diría Silvio Soldán, y te mandamos un, un gran saludo. Claro, espectacular. Mil mil gracias por el tiempo, eh. Por favor, gracias por a vos. El espacio. Por favor. Bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana. Ahí pasó Felipe Díaz Armas.